Y hola qué tal mis amigos invisibles del canal YouTube, les habla Caminante Global, les doy la bienvenida una vez más a este canal, su canal, bien comenzamos, habló el general, el general de división de la Guardia Nacional, Eka Bolívar, revienta las redes, hace rato que lo dije y así lo escribí, aquellos que sacaron a Saddam Hussein de un foso, que metieron un misil en la casa de Gaddafi, que sacaron a Noriega de Panamá y que hicieron la extracción de Osama Bin Laden desde su escondite, son los mismos que ahora protegen a Juan Guaidó. Por eso estoy tranquilo, es cuestión de tiempo. Vamos bien. Bien, me despido, no sin antes invitarte a suscribirte, a compartir en tus redes sociales con tus amistades, a que dejes tu comentario y a que le des a la campanita. Les habló Caminante Global. Hasta una próxima entrega. Bendiciones.